¿Tú le llevas tu bomba? ¿Tú le llevas a tomar? ¿Una vez este, ¿cómo se llama? ¿Viste tu mamá? ¿Este cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi espada doble filo vuela las cabezas. Me encuentro rodeado de falsos. Ya no me interesa. Estiran su brazo, que descarona. es su naturaleza. que me rigen don't stop rimas de callejón suenan en la plaza Admires tanto, luego se les sube Pero si tú los ves, entonces No vuelan en las nubes Eso es lo que ellos creen Que marcan mi presencia, base de mi ausencia. Por eso me pregunto, ¿por qué se comen su descendencia? Vallas bestias caníbales de mi locura. Soy imprescindible, a veces con tortura y me vuelvo invisible. De todo menos corregible, pero como amigo elegible, soy sensible a tanto tacto.